Un mensaje para Bolivia, que nos arrebataron el mar a la mala, y a la mala lo tenemos que reconquistar. No es a la buena, ya llevamos más de 100 años. No hay que perder esa esperanza, como dice el eslogan, el mar no pertenece por derecho, reconquistarlo es un deber. Yo estoy de acuerdo con que el país haga esfuerzos para potenciarse y reconquistar el Océano Pacífico. Nosotros estamos aquí para testificar nuestra decisión de volver al mar y pedimos a la nación que se potencie para esa reconquista.